Fredo. La Esta para acá para el río, ¿eh? Para el río. No, Hermosa medida, ah, sí. La medida va, qué va para grande, ¿eh? el tercer grande. Hermosa medida, espectacular Segundo Álvarez te invita a pescar los grandes reyes de Berizo partiendo desde Ensenada. Comunicate al teléfono 2215 92 1746.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 Aquel que no necesita tiene un lubricante vaqueta para arma corta, de un calibre menor. Bueno, acá veremos otro kit. Tenemos cepillos de bronce por separado, paños de limpieza por separado, los lubricantes en aceite, lubricantes en aerosol, lubricante tanto para eh, las pistolas, las, los rifles, para los rifles que vienen con cuero, esto es un lubricante para cuero, para las pistolas de CO2, un lubricante para orri, un kit en este caso de para, para apagonar eh, un rifle y esa opción que es un kit de limpieza portátil viene para armar la baqueta el cepillo de gron, el cepillo de gol y el cepillo para pasar el paño esto lo puede poner en cualquier lugar en cualquier bolsillo que es súper transportable así que bueno cualquier cosita nos consultas si necesitan algún taller especial para algún o para alguna pistola nos consultan y lo vamos a saber asegurar de la mejor manera Llega una nueva edición de La Fiesta del Pequerrey.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 Fábrica de cabañas, el pica palo. Entre ríos, Argentina, En Rincón de Milbert, tigre el arco iris, verdulería, frutería, carnicería y almacén, venta mayorista y minorista.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 Eh, son de excelentísima calidad hay varios modelos de la marca Thermos, también de un litro en Waterdog, acá pusimos el Obus en color gris que está muy bueno, como un martelado muy muy lindo pero tenemos toda la línea de Waterdog completa, así que bueno se pueden acercar a verla eh, los de Explorer, lo mismo que tenemos con manija y sin manija, en un litro y en un litro 300 acá pusimos el Broxol este por ejemplo, el Broxol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 al es lo que Dale un poco más. ¡Vamos! ¡Está! Bien, Lucito. Vos dijiste, después del mediodía cuando calienta el sol. Bien, Lucito. Qué bueno. Eh, cerraste la nota. Nada, ponelo acostado costado Bueno, apareció Javi. <risa> Vamos, eh. Necesito. No, me cuando quieras la foto me llevas, eh. Sí, cuando te quieras. Te digo, te digo. No, no te, te aviso, te. ¿Qué? ¿Sí? Para la derecha. Dale para la derecha vos. No, te viste la foto y que venir la libre de lo demás te voy que correr. Es sí, verdad. O, o no. Como no lo voy a correr? Como te a correr. Mira, que está, ¿eh? Como con la lisa. Mirá, mirá, mirá como. Necesito bien. En Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea, también disponés de alquiler de tracker con motor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 The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 medio rarita así bueno bueno para acá ¡Vamos! ¡Trumá! ¡Venga, eh, vamos gris, Gracias. Bueno, tri, tres grandes ya. que sí, ¡Vamos! Sí, ¡Eh! ¡Qué amigo! Le dejé la caña. ¿Qué que todo. Mirá que es esto. Tremendo, Tremendo pecesauro. Espectacular, Río de la Plata, zona norte, con Javier Vila. ¡Tremendo! A Venía a buscar a estos grandes.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 Bueno, eh, para mostrarles primero ingresaron pantalones ejemplo, pantalones de Ristop, pantalones livianos, secados rápido, están muy buenos. Había poco material en el mercado y este ingresó con muy buena calidad, muy buena terminación y súper cómodo. Tenemos este modelo que es con Ristop. Tenemos este modelo que viene con telas Mattel, lo cual lo hace súper cómodo porque son elastizados y se ajustan a, a, a cualquier persona. Viene con el bolsillo que hemos sellado para tener mayor protección en el agua y demás.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 Este es un micro polar, es súper abrigado, súper cómodo y liviano. Ya que estamos mostrando campera, le mostramos también lo último. La campera impermeable y rompe viento. Miren con todas las costuras Es super impermeable, súper cómoda, liviana. No ocupa espacio, se puede poner en cualquier valija, en cualquier bolsa de pesca. La verdad está muy buena, muy buena terminación, muy buena calidad. Clásicas remeras, Gemeras lisas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 con ajuste en la nuca y con el elástico que ahora se usa un montón, queda súper cómodo y molesta por ahí un poco menos. Así que bueno, cualquier cosita que necesiten cualquier producto aquí en consulta la consulta, la reciben, tienen nuestros datos, así que bueno, nos esperamos. ¿Cómo están amigos del pescador? Sabemos que papá lo merece todo. Por eso.